¿Usted, señor, te quiere? a Sí, sí. Va... A... ¿Qué pasa ¿Qué acá? ¿Qué, ¿Qué pasa? Escudero, no puede, ahora. No puede sacar el humo. Ahora, mire usted qué le pasa. Está complicado, está complicado. <risa> ahí. Saca ahí. Ahí está, saca. Pero puede dar la cara a Escudero. No, no, no, no, no se... que no se vea. No se tapa. No, no, no. Se no se Vamos a estar hablando en un ratito nada más con Gastón Escudero. ¿Acepta Chupetín Escudero o no? A ver, vamos a ver si Escudero agarra Chupetín. Escudero no te agarra cualquier Chupetín. Agarra Chupetín para que no le diga así. Y lo mira con duda, porque claro. es el misterioso señor Escudero. Muy bien, le pedimos, Guado. ¿cómo le va, señor Escudero? Le voy bien. a dar esto El así. número, por favor, el 28, el manco que orina. Hay. hay que sacar número muy para bien. hablar, todo ¿Cómo hay que? Sí, es una. Sí, una, una me, me ponen el cosito acá este de la, de los numeritos. Sí, y, el cosito de los numeritos cruzando, y tiene no. que pasarse, pero usted es un hombre muy misterioso. misterioso. A ver, escudero. Porque ya la verdad yo creí que ya no nos quedaban cosas para hablar a la columna. Nos quedan muchísimo, nos quedan. Hemos hablado de hamacas que se mueven solas. Sí. sí Hemos hablado todo. de muñecos que se sí, mueven solos. Muñecos que se mueven solos. Eso parece, me parece que no salió. <ríe> sí salió, ¿no? No, no, no. No fue de ensayo. No hablar. creo que sí salió. Ah, Clavioso. Vamos a hablar que se... de estos papeles. Está quemando las columnas. Hemos sí. hablado de fantasmas, de ánimas, de películas endiabladas y muchas cosas. Sí, más. los chicos ahí del círculo paranormal los quieron, chicos Sí, club. nos juntamos ahí con los chicos del ¿Tiene círculo? el grupo de WhatsApp Papi y Mami del círculo? Sí, sí. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. sí. Yo no, no tengo nada? hijos. Pero bueno, ah, pero, pero el, se, todo, todo en el, suma. En el grupo. Todo suma. Eh, nada, me, me, me acusaron de snob. ¿De? ¿De? Sí, de snob. snob ¿De snob? Como que los dibujos y las películas no le cerraban. Me dijeron, ¿por qué no uh -huh. trata algo en serio? Ah, ¿le pareció? Dijeron, ¿No era serio Así. lo que estábamos tratando? ¿La Totalmente gente en el círculo me... paranormal? No es que no es serio, pero como diciendo, estás está claro, te está yendo por el lado de... desatinado. ¿Y qué trajo para el día Entonces de... hoy vamos a hablar de criaturas de la naturaleza que son muy populares. Todos las conocemos. Uh -huh. A ver. Estamos hablando de duendes. Duendes. ¡Apa! ¿Duendes de, de cerámica? duendes de... No, no. Estamos hablando de... Esta, estos personajes, esta, estas criaturas sí. que provienen de la naturaleza. no que pongan Que provienen de la naturaleza, ¿no? Se los ha manifestado físicamente como todos conocemos, el popular Pero, duende. ¿Y ¿no? los duendes son reales? Absolutamente. No le quepa la menor duda. Los duendecitos que tenía, que, que se ven en los dibujitos. ¿existen? Estamos hablando de criaturas. De la naturaleza feéricas, es decir, que pertenecen al mundo de las hadas. Oh. Ah, bueno. Y cuyo objetivo es más bien noble, porque no son malos en Como realidad. Iván. Sí. Exactamente. Es noble. O como Herrera, <coughs> o no, como Ernestina Herrera. Como Ernestina Herrera, Son este, criaturas cuyo fin es preservar la naturaleza, son absolutamente ecologistas. Si están en una casa, ayudan a proteger esa casa. Oh. Y los podemos notar fácilmente. Por ejemplo,. Uh -huh. Cuando escuchamos algún ruido en la casa y no sabemos qué es... A ver... Yo suelo escuchar que ruido en la casa, no sé quién es, y después sale todo. gente debajo de la bueno, cama. Significa que puede ser duende Sí. ¿eh? Por ejemplo, cuando desaparecen cosas y uno no las encuentra, Ajá. y luego aparecen, es que en realidad han ¿Fueron estado los, los duendes? duendes jugando con eso. Sí, sí, exactamente. A mí faltaron 50 Eso no aparecieron más el día que, que vino Matías Saez a comer a casa. Pero no, supongo que ahora sido un duende. ahora. Los lo duendes dicen. son como... <ríe> Como energías, digamos, ¿no? Ajá. Que se pueden captar con alguna que otra cámara que capte energías. Uh -huh. Que se manifiestan de un color anaranjado, amarillo, la, la, el aura oh, enérgica. Sí. Y bueno, a veces se manifiestan físicamente. Pero están. No los vemos, pero están. Esto es como si yo le dijera el aire, por ejemplo. Ajá. Que no lo vemos, pero lo respiramos. ¿Quieren comprende? metáfora? A ver, ¿quieren metáfora? <risas> Universidad Nacional de La Plata, que nos corrían el otro día con la gente de Letras, que acá no metemos metáfora. Acá tenés una. Y hoy le he traído, sí. y esto es muy importante, porque ya wow. eh, lo ha estudiado pero, gente del CONICET. Usted dejó la vara muy alta. Loto. No, no, no, no. Esto es terrible. Esto es muchísimo eh, más impresionante. ¿Qué ¿Qué es locura. Estamos hablando de que tenemos evidencia, pero no es como las anteriores. Le estoy hablando que tenemos... No sé si decirlo bien. no. dígalo, dígalo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un duende. No, nah, me estás jodiendo. El cuerpo del duende. ...adentro de una caja... ¿Una foto de un duende? No, no, no, no, no. tenemos un duende ¿Tenemos un duende de verdad? Tenemos un duende para este, respaldar toda la evidencia que hemos traído audiovisual Vamos a ver algunos audiovisuales A ver Pero tenemos un duende atención. aquí mismo Para muy que peligroso, la gente lo obviamente. entienda Usted está, Ustedes están hablando Estamos, en serio yo, esto, esto no, Me estoy enterando acá en serio ¿eh? El último día se rompieron todas las ventanas Gastón Escudero promete traer el cuerpo de un duende no. real... Por primera vez en la televisión O sea, nunca siempre se han un YouTube Pero por primera vez en donde regalo. Primero vamos a ir al material audiovisual que trajo usted Para que la gente crea o no lo que estamos mostrando Vamos a, Esto, a mostrar Tráigame por favor, la evidencia, el videotape Por, por favor, se lo vamos por a mandar a Mike de Galán, Estados Unidos Que está comiendo chupetín y a mí no me llegó ninguno Pero le vamos a dar el videotape Por favor, denme un chupetín Ahí está, cambiamos Chupetín por videotape Muchas gracias, eh Vamos Por favor, está rebobinado, ¿no? Está rebobinado, lo rebobinó antes de venir con una lapicera Vamos Como a ver Fiberón. el primer caso entonces que es Acá vamos a ver algunos casos donde se manifiestan presencias Bien. de los duendes Perfecto, vamos a ver entonces presencias. la primera parte del informe de Gastón Escudero Duendes Misterio Sebastián Acosta mandó este video a su familia para mostrar la nueva casa a la que se había mudado junto a su novia. En su tour mostraba la sala, las habitaciones, la cocina y hasta el patio. Pero jamás se imaginó que su cámara captara algo extraño moviéndose en la rama de este árbol. Una silueta casi transparente, pero de color naranja que aparece de forma espontánea y camina sobre la rama. Mi prima le pone, ¡ay, pero tenés un duende ahí! ¿Y yo buscando en el video? ¿Cómo que tengo un duende? Vaya, adelante. Pero al pensarlo un poco más, se percató... Estaba acá arriba de la heladera. ...que él tenía un duende de cerámica que se rompió la noche anterior. La Por eso, invitamos a Francis Fox a que percibiera el lugar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, <risas> Wow, fuertísimo. Ahí, en algún momento, se colgó un, como un muñequito, algo con sí. una petición bastante positiva. Exacto. Ahí hay una apertura a otras dimensiones, a varias dimensiones por la petición tan fuerte y el muñeco que estuvo colgado mucho tiempo. Pero estos duendes también te pueden lograr cosas bonitas. Hay que defenderse aquí. Por favor, Edgardo, defiéndete la cara. DEFIÉNDEME, No, vengo bien PROTEGIDO. Bueno, bien protegido. qué bueno. Y defenderme la cara, explícame, defenderme la cara, eso está lindo. Yo creo que cuando eres joven, tu mamá te decía que qué lindo eres, qué lindo eres, qué lindo eres, qué lindo eres tu carita. Eres bien atractivo, ES UNA televisión divino. Y el duende quisiera fastidiar. Por eso te lo digo, ¿no? ¿Pero no, si no si te, te va a pasar nada? como ave, tú dime. Nada. Ponerle pan, ponerle frutas. ...para que el duende también le dé protección. Impactante. Yo ya creo que si no quieren creer en esto... Ya no hay dudas. Son unos cínicos. Habíamos un duende que andaba en un árbol... ...que perseguía al hombre por su atractivo. Pero se vio una, sí, si no ver. Hay una cosa que se puede. Ahí me acaban de informar acá... ...que la hermana de una de las trabajadoras de este canal... ...no podemos decir quién, ¿no, señor Tebeón? No, no se puede, por favor. No se puede decir. Así que, Flor, tranqui, que no vamos a decir quién. Vio... Caca de duende. Sí, Claudio. Sí. Lo tremendo ¿Qué? no es lo que vio, sino cómo es la caca de duende. ¿Cómo es? Dicen que es como una polenta amarillona. Así. ¡No! Pero me... la, ¿La vio envuelta en un tarro que decía un en minuto? Un bosque. Es polenta. La vio, la vio en un bosque. Ah, la vio en un bosque. Sí. Y había ¿Cómo sabía caca, que de caca de duende, duende. Pero en Porque... el sur. ¿Pero por qué el supone? Duende, ¿No podía ser un campamento que tiraron la, la polenta? El duende es muy de ir al sur, Sí. al bosque. ¿Viven muchos hacer, en el sur? A hacer caca. No, no se sé si bueno. Viven en el y sur. Y bueno, es que no tienen Hacen otra en su vida ir para en hacer el sur. Su se ahí. Bueno, le cuento. Los, sí. los duendes eh, en Europa eran considerados como eh, una criatura pagana. ¿no? no pertenece al cristianismo. Uh -huh. Entonces, eh, tiene diferentes denominaciones a, a, en diferentes países. Eh, tiene mucha cultura de duendes en España, por ejemplo, en Francia, en los Paraná, países nórdicos. Los grandes exactamente. Grandes, muchos duendes. Eh, donde tienen nombres diferentes. Por ejemplo, en Irlanda se le dice trolls al duende. Ajá, ah, como es? lo de Marco Peña. Exactamente. ¿no? Totalmente se cree. Tiene Marco Peña. Se escribe igual, bueno, son duendes. ¿no? Porque Mírete. son invisibles y, y trabajan, ¿no? Eh, y ellos, en la inmigración que se hizo a América, aparentemente vinieron con los inmigrantes hasta nuestro país. Y donde mayor cantidad de duendes hay en nuestro país es en Bariloche. Por eso hay tanta cultura Fuerte. de duendes en la Patagonia Argentina. Son como los nazis, <risa> sí. que vinieron de, de Europa. Pero pueden habitar en cualquier parte de, del país. Digamos, no, no es que, pero ahí se concentra una gran cantidad de, de estas energías naturales. ¿Hay alguna manera de llevarse...? Porque ahí veíamos en el informe, la señora decía dejale fruta, dejale pan, dejale una ofrenda para que el duende tome como que tu presencia... Te sale más caro que... No, bueno, sale caro. Se le deja mucho dinero eso para que, para que el duende sienta que es amigable. Hay gente, vos. por ejemplo, que le deja plata, tiene le... muñecos que son que imitan duendes, digamos que le dejan plata y eso es como una seña de, este, de una alabanza, digamos. De una sí. balanza. Alabanza. Ah, de una alabanza, alabanza. está bien. Yo tengo un gatito para... que hace así, pero no sé si. Perdón, pero, de, pero, pero de ¿para, para qué quiere plata. ¿Eh? ¿Para qué quiere plata? No, pero lo toma como, mirá no. qué copado este tipo me dejó plata. No pero es como, no decir, le esto es lo que preciso, ¿viste? Está pero claro, si ¿sí es? Le, y si le dejas los billetes de dos pesos ahora. Está bien. Sí, no, no, te, te, te traes más billetes de bueno, dos pesos. Tenemos, tenemos imágenes recogidas de videos de YouTube que nos han enviado. La gente nos ha enviado a TV Universidad Dos Mitades. Nos han mandado, ¿Sí? una ls, bueno, no importa, nos han mandado no cosas, problema, es. Eh, imágenes que le ha pasado a ellos, ¿sí? Testimonios sí. reales. Esto es real, ¿sí? No estamos sí. agarrando un videito de YouTube y cortándolo porque sí. Jamás, esto es real. Jamás. Miren, miren estos, estos testimonios. ¡No, me corto! No se puede. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tremendo. El último no era un duende, era yo Tremendo ¿Tremendo qué? En no TV mito. Universidad también y hay duendes No, duende. era yo, no era un duende era yo no. Estoy impactado, no puedo creer eso <risas> le, le blulearon la cara al conductor Era yo conduciendo con una persona Tremendo No como tremendo Dos mitades también tiene duendes <risas> Hay gente en el control que me dicen que está muy asustada Sí. sí, y yo viéndolo como Gastón se pone los guantes blancos. Esto también estoy asustado. Igual, le toca, Claudio. A ver, no, no me toca nada. ¿Qué pasa, Gastón Escuro? ¿Por qué se pone los guantes? Porque he traído evidencia fuerte. Cuidado. Fuertísima, ¿eh? A ver, a aquí estoy ustedes que díganme mucho, a qué mucho, a mucho. A cámara, ¿A cámara podemos ir y mostrar. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? Esto me lo han traído esta semana. ¿De dónde? Del, Del Conicet. Conicet. No, de, está mal escrito. Porque acá tiene... Conicet. No, no está... Mandaron, está mandaron discúlpeme, estamos en el canal de... ¿Eh? No, ¿eh? Bueno, ellos lo escribieron así, es así. Con no, Isep. Pero no se es, está mal escrito con Isec. Con Perfecto. No, se borró la T. Bueno, se la T con IZ quedó. <risa> Bien. Después acá pide que no les recorten el silencio Tenga usted, yo, yo lo voy a tener en la cámara. Bueno. Vamos a la cámara 3. A ver. Gastón Escudero. Pero un poco nervioso. Todos estamos nerviosos ¿Qué van a sacar de ahí? Gastón Escudero dice que acá adentro. No, no digo, bueno, no digo. Ay. Acá. Usted dice esto. Acá... ¡Epa! Bueno. Acá escudero. dentro hay un duende real. ¿Sí? Sacan un duende en vivo. ¿Estás seguro? Sí. Hay que tener que... Tener Vamos un... a sacar. El... El... El... El... Bueno, El... El bueno. En la televisión. ¿Qué te quedes, carajo. Ahí está. A ver, Ahí va, saca. Bueno, pero me pone un poquito... A ver. Cuál, en vivo. Cuidado. Cuidado con seguro? esto. Vamos a sacar un Ay, duende no real, el Conicet Mete la o sea, este mano, Escudero, guarda, cuidado. No, cuidado, no. no. No, no. Estamos en presencia. Es un muñeco de un es. Duende. No puede real. ser. Real. Esto es un duende pero, que ya ha pasado mejor vida. ahora está muerto el vestidito, duende. Vestidito, sí, vestidito oh. para, para el sepulcro. Pero él lo más parecido muñeco, claro. No, bueno. Esto es un duende real. ¿Estás seguro? Miren lo que es eso. Miren cómo son los duendes. Así son no. los duendes. Así son los duendes reales. El CONICET nos acaba de mandar la evidencia de un duende real. No lo ponga a comparación conmigo, no, no, Por favor, no. no, no me no, no, me no, lo compara. No, no, no, duende real. <ríe> No so tiene nada que ver, bueno me das quito, donde muerto encima. No, no tiene, no, no, no, no Son no. petizos y feos como que y han salido de la ducha. Bueno, no diga eso. <risa> Yo le noto cierta... Tiene el mismo saco que el conductor. No, no, no tiene cierta <risa> familiaridad con el conductor. No, noto. no <risa> es otra cosa. Este tiene las piernas más largas. Acá, en la televisión argentina, por primera <risa> vez somos la universidad, así que es verdad. Mostramos un duende <risa> en vivo. ¿Sí? Duende muerto, es cierto, pero en vivo. ¿Sí? Sí, totalmente. Esto lo volvemos a meter aquí evidencia... Lo Mañana me van a acá. llamar de todos lados. Mañana me van a, a llamar a de todos lados. La van a pedir que está. esto no salga al aire. Esto, obviamente, le pedimos a la gente si lo puede llevar a conservar en la urna. No lo pueden conservar. Yo metelo en el aire. Uy, se, se la pusiste la cama. Guarda. Oh, que voy a pedir perdón. Empezamos. perdón, Pídale perdón. Pídale, pídale, perdón. Le, le, son le, le, terroríficos. Un cajazo a Charlie. Así bueno, son los duendes. Así son los duendes. Salió disparado. Salió, salió bueno, bueno, escudero, gracias, gracias por venir. Muchas y gracias. Qué sensación. Qué sensación es rara. Sombra, eh? darle la manito con el guante delante. Me da más sí, miedo. Una que... cosita rara. Bueno, eh, ¿Para la semana que viene? No hemos preparado remate esta semana, así bien, que bueno, se lo digo la semana que, que viene. sincero. La semana la que viene, se espera Uy, el remate se de agastó. esta semana. No, no hay remate, listo. La columna no tiene remate, que hay que decirlo. Si Pero no, bien. te va a estar esperando algo que no se va a dar. A mí Muy me da, bien. Discúlpeme, Claudio, entre nosotros. Sí. Venga, acérquese. Acérquese un poquito que... Es muy trucho lo que trae. No te como te de... trucho, no, es real. Me trae un muñeco. No es un muñeco, era un, un duende, duende real, un duende, duende muerto. Tú sabes la baranda que tenía a duende muerto eso. ¿Qué?